Arries, Andrea, a con Andrea, con quien vamos a conversar como cada jueves en este eh, programa, adaptación a la covidianidad, a, no, a la COVID Navidad, ahora sí, adaptación a la COVID Navidad, a beber trancado, Andrea. <risa> Buenos días. <risa> Ay, pero que tan bello. No tengo audio. Bien. No, no, no te escuchamos, Andrea. No te estamos escuchando. No tengo retorno ni te escuchamos. Ok, vamos a ver. A ver tienes el micrófono muteado. Chequea a ver. Ahora sí, ahora sí, amor. Vamos a comenzar, vamos a comenzar de nuevo. Buenos días, Andrea. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? <risa> Muy buenos días. Muy bien. Eh, estaba diciendo que si te gusta el set de hoy... Oh, precioso, precioso, es un, un set navideño, con chimenea y todo. Dijiste que querías algo diferente y vamos a cambiarlo, amado. Claro, mira. hermoso, parece como europeo, amado. Sí, sí, parece europeo, claro. Mira, mira, eh, hay que beber trancado, no hay de otra. Y según Yerjan, a beber montado también, porque como se permite la movilidad, tú puedes moverte en tu vehículo. Sí. <risa> Señores, no oh, propicien no eso. Se... <risa> precisamente hoy quisimos hablar de este tema de la COVID-Navidad. Y he visto muchos memes y muchas canciones claro, eh, hablando de esto, ¿no? De cómo vamos a hacer para vivir eh, o cómo estamos viviendo ya esta Navidad a pesar de las dificultades que nos representa el... Bueno. Eh, yo sé que para nosotros eh, la Navidad es una época importante, independientemente de las creencias eh, religiosas, que quizás algunos lo compartan, que okay, Cristo nace en sus corazones, para otros... No, es, es simplemente una fiesta... Una fiesta... Un momento en el cual nos reunimos con amigos, con familiares y que también logramos algo muy importante que es romper la rutina. ¿no? Yo creo que Navidad tiene esa característica, ¿no? Rompemos la rutina, tenemos más fiestas, tenemos más oportunidades de compartir con las personas. Entonces, acá es donde está el gran desafío. Todos indiscutiblemente estamos supremamente, eh, digamos, golpeados por esta situación y quisiéramos poder volver eh, a lo que teníamos antes de febrero. Pero tenemos que trabajar en procesos de aceptación. Los seres humanos tenemos la posibilidad de adaptarnos a las circunstancias. Tenemos también competencia resilientes. Sí, o sea, el cómo eh, afrontar las situaciones y salir fortalecida de ellas. Ahora, tenemos dos posturas extremas que ninguna de las dos son buenas. Ojo en esto. Tenemos por un lado las personas que no desean aceptar las medidas, que como quiera quieren beber, se quieren reunir, que no usan los equipos de protección, es decir, que no usan el tapabocas de manera adecuada, ¿no? Porque casi todo el mundo anda con el tapabocas hasta acá, la nariz por fuera. ¿no? lo cual no tiene sentido, ¿verdad? No estamos haciendo nada, o colgado aquí, en, o aquí en la barbilla, yo digo, será un nuevo tratamiento de salud, de belleza, de eso, que no se caiga la barbilla. Entonces, ese no es el punto. O sea, el, el, la situación es, las personas que no desean aceptarme, y, ah, eso no me pasa nada, el confiarnos, ¿no? Ah, en mi sector no le ha pasado nada a nadie, se les ha muerto dos, que se les era viejito, se estaba enfermo. Eh, o crees que porque soy joven, o porque hago ejercicio y como bien, o porque no eh, tengo ninguna comorbilidad, ninguna enfermedad previa, entonces no soy ineruco alto riesgo no me va a pasar nada ni a mí ni a mí familia. Esa es una postura, ¿cierto? Personas que hay, ¿cómo me van a quitar la fiesta de Navidad? ¿Cómo me van a quitar el poder beber el andar? Entonces, ¿para qué estamos vivos de algo hay que morir? Esa es una postura. La otra postura es la otra estrella. Las personas que están, que no quieren ni asomarse a la ventana, que desde marzo prácticamente no han salido de su casa, no han recibido a nadie. Entonces, tenemos que estar conscientes de algo y es que tenemos que adaptarnos a la COVIDianidad y a, entonces también a la Navidad con COVID. ¿sí? Eh, los expertos ya nos han dicho que ah, incluso aunque salga la vacuna va a durar mucho tiempo las medidas de los tapabocas y las otras medidas rest restrictivas. Entonces, no puedo estar en aislamiento total porque esto va a afectar seriamente nuestra salud mental. Recordemos que incluso por eso las personas que están presas, que no están en libertad, cierto, se les saca el patio y tienen actividades y cosas porque es que esto afecta seriamente a la salud mental. Tenemos personas con depresión porque están en un aislamiento social real. Entonces, tenemos que llegar a un punto de nieve, ¿sí? Claro, hay que compartir, pero hay que compartir a partir de las medidas. El distanciamiento, el uso de mascarillas y la higiene de las manos son tres puntos claves realmente. ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que decir? Okay, ¿Qué vale más? El yo disfrutar un rato, una noche, el 24, el 31, dos tres días y juntarme con los amigos, pero ¿qué pasaría si yo me enfermo o aún peor, siento que llevé esa enfermedad a mi casa. Y que de pronto mi padre, mi madre, abuelos, tíos, mis hijos pueden llegar a contaminarse. Entonces la cuestión no es no compartir, es compartir. Pero compartir acatando las medidas de las autoridades nacionales y de las recomendaciones que han hecho los médicos a partir de lo que han visto en términos de la evolución, miremos que eh, otros países que prácticamente habían vuelto a la normalidad, como pasaba en, en Europa, por ejemplo, varios países europeos, eh, están hoy en día en una situación otra vez crítica que obliga a fuertes medidas, hay ciudades otra vez en cuarentena, hay países otra vez cerrados en impedimentos para salir y para entrar personas. Entonces, no queremos llegar otra vez a este mismo punto y lamentablemente nos estamos acercando. Tenemos que pensar en cómo me adapto a vivir esto diferente. Si quiero dar un detallito, eh, lo puedo enviar, podemos compartir por videollamada. Y si queremos hacer reuniones, ya sabemos, grupos pequeños, en el horario del día, porque ya sabemos que tenemos prescripciones de movilidad para la noche. De todas maneras, el consumo de alcohol, claro, a mí también especialmente me gusta tomarme una cervecita, una, porque los efectos no son malos. Una cervecita, un vinito para el brindis de feliz navidad, para el brindis de nuevo año. Pero ojo, el alcohol no nos ayuda. Eso también deprime el sistema inmunológico. O sea que nos va a hacer más vulnerable y nos hace el consumo excesivo de alcohol nos hace que sea más probable la misma contaminación, porque nuestro cuerpo va a tener ser va a estar afectado. Entonces también el no consumo de alcohol hay que regularlo más de lo normal, ¿no? Y cuidado también eh, con la cuestión de conducir, vamos a decir, del el alcohol, y conducir eh, cerca a los horarios de toque de queda, porque empezamos a conducir como locos, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero siempre hay choque, todos los días, no hay un solo día, yo creo, que haya dejado de haber un accidente en las horas que ya va a ser el toque de queda. Entonces, tratemos de hacer las cosas con medida, pensando en el amor. Si yo te amo, yo te cuido. Y la Navidad es compartir con quienes amas. Y si tú amas a alguien, lo cuidas. Así que podemos compartir, pero acatando las medidas correspondientes. No sé si tengan alguna pregunta ya en el estudio. Me estás escuchando. Sí, ya te ah, ah, okay, okay. Eh, pudieran estas eh, Navidades tomando en consideración la forma como como nosotros la celebramos eh, todo todo el tiempo, la hemos celebrado todo todo el año, verdad? Todos los eh, años anteriores. Celebrarla ahora de una manera diferente pudiera eso estresar a las personas, pudiera crearle algún tipo de desazón. Eh, ¿Qué sé yo? Ponerlo medio loco. ¿Qué, qué, tú, qué tú opinas? ¿Y qué hacer? Mira. ¿Y qué hacer si uno siente alguno de esos síntomas? Bueno, la cuestión aquí son las características de cada persona. Eh, es una cuestión de procesos. Hay personas que son muy rígidas ¿sí? eh, y entonces no se sienten cómodos con los cambios. Cualquier tipo de cambio, incluso como que lo saca de su centro, ¿no? Entonces, estas personas se pueden ver más afectadas. También tenemos las personas que eh, tienen esa necesidad por su estilo de vida que llevaban antes. Porque, a ver, no es lo mismo. Sí, ok, yo estoy acostumbrada a compartir de vez en cuando, pero más que todo en familia, un día irme con los amigos, quizás participar en la fiesta de la empresa o institución en la que se trabaja, y pues el 24 de 31. Ah, De pronto, la persona que está acostumbrada a andar de can en can, ¿verdad? Como popularmente lo decimos, ¿cierto? Una fiesta aquí, una fiesta allá, todos los fines de semana. Claro, esto va a ser más fuerte, ha sido y es más fuerte para aquellas personas que están acostumbrados a una vida social muy así. ¿okay? Ahora, lo que hay es que sopesar, sopesar las cosas. Si yo definitivamente siento que a pesar de que intento pensar, ok, esto es por mi salud, esto es por mi familia, esto es por la seguridad de todos, o sea, a pesar de eso siento que me estoy poniendo ansioso, porque mira, lo que más se reporta, amados y queridos televidentes, ante esta situación del COVID, ansiedad, incluso más que depresión, ansiedad, si yo siento que tengo ansiedad, si yo he sentido como palpitaciones, como... Decimos como taquicardia, que no puedo respirar bien, me siento como que no encuentro puesto, como que me voy para aquí, voy para acá, no me encuentro, doy vueltas en mi casa. Si incluso creo que he tenido síntomas como si fuera de un infarto, si la presión se me subió, yo ya era hipertenso, o no era hipertenso, pero se me ha subido, aunque sea en una ocasión. Eso quiere decir que estoy teniendo fuertes síntomas de ansiedad. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? acudir a un profesional de la salud mental, ¿sí? eh, acudir a psicología y si sí, es necesario, pues también apoyarnos en los compañeros psiquiatras para ser medicados por un tiempo, por lo menos, para así bajar también los sistemas, eh, la ansiedad en el sistema nervioso. Pero las prácticas que ya habíamos hablado en otras ocasiones, como la meditación, como el deporte, y, desde luego, expresar lo que yo siento. ¿Qué es lo que yo siento? ¿Cómo me siento? Tengo que decirlo. Cuando yo me lo trago, es que la cosa se pone peor. Entonces, la cuestión es también. expresarlo libremente. Y darnos permiso. Si yo tengo un de llorar, lloro. Y, ¿sabes, amados? Hay muchas personas que les cuesta estar como quietos en casa, solos. Pero eso también es porque les cuesta estar consigo mismos Entonces, pues, como yo... Si me quedo quieta, de pronto en casa, más tranquila, me pongo a pensar en lo que he logrado, lo que no he logrado, si de pronto hay un problema de pareja, un problema con un hijo, luego uno de ser humano comúnmente lo que tiende es a evadir los problemas. Y uno evade mucho en la interacción social. Entonces, como está muy limitada, eso obliga a las personas a qué? A ir adentro. Entonces yo les voy a proponer que en vez de evadir, tengamos la oportunidad de resolver esos conflictos interiores y hacer los cambios que yo considere de lugar para poder transformar mi vida en vez de quizás estar evadiendo la posibilidad de enfrentarme a mi propia realidad. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, gracias. Hola, mire... Una pregunta. Yo la, la estoy, como estamos hablando, como usted está hablando de la Covid Navidad y una orientación perfecta para la para comportamiento nuestro, familiarmente, individualmente. Yo quiero preguntarle de su primera patria, que es Colombia, cómo se, cómo se percibe o cómo se celebran las, las navidades, si tiene similitud a las nuestras o si tienen una particularidad que nos diferencia eh, y cómo está hoy planteada la Navidad eh, ustedes, porque no estoy teniendo el feedback o la información de, de esa hermana patria, tu, suya y mía. <risa> Bueno, eh, Colombia, yo diría que el espíritu navideño es más fuerte en términos de tradiciones. Incluso nosotros, eh, más influenciados eh, por España, continuamos con la tradición de las novenas. Para nosotros, hoy hoy es 16, ¿verdad? Ayer, ayer era 16. Bueno, desde el día 16 hasta el día 24 se arriesga la novena. ¿sí? Allí se va, entonces, contando la parte de, de las oraciones y, y mostrando la idea de, de cómo entonces queda, ¿verdad? Sin gracias María, cómo después sale así, va contando como parte de su okay. historia hasta llegar la 24 4 de diciembre con el nacimiento. Entonces, la novena es por el, naci hasta el nacimiento. Hasta el nacimiento. 16, 17, 18, entonces, 18 19. 24. Ok. Entonces, hacemos novenas normalmente en todas partes, es decir, en tu trabajo, en la empresa, se saca un espacio para la novena. En oración realmente. Dura, digan ustedes, 15 minutos a lo mucho. Después se cantan villancicos, dos o tres villancicos, y después viene la parte que a mucha gente le gusta, que incluso eh, que independientemente de que sean católicos o no participan de la novena, por esa parte, ¿no? La comida, la bebida y muchas veces hasta el baile. O sea, prácticamente nosotros hacemos fiestas todos los días del 16 hasta el 25. O sea que para nosotros yo entiendo que es un impacto todavía más fuerte, ¿no? Entonces uno hace no novena en casa, novena en el trabajo y muchas veces novena con los amigos. Pero doctora, ¿Sabe? esa ha sido, este, esa debe ser una de las enseñanzas porque nosotros lo hemos hecho al contrario. Nosotros llegamos al día a celebrar, a beber, a todo. Pero ustedes hacen un ambiente, una, una verdadera preparación. Claro, no, pero la gente, en este país la gente comienza en diciembre. Ah, bueno, a bebé. A bebé. Le, le, <ríe> Pero le dicen, no a la novena. Le dicen bebiembre. Ah, Por eso bebiembre. le dicen bebiembre. Y yo tengo un amigo, El Caballo, el director del periódico El Jaya, que de, ya en noviembre se engancha un gorrito de Navidad que hace así... <ríe> con una pila, así, sí, sí, y sale por ahí a visitar al altares y todas las fiestas de todas las empresas y las instituciones, él está ahí, <ríe> bailando, <ríe> no como periodista, bailando. Bueno, gracias Andrea, maravilloso tema. Entonces, es un, es un asunto difícil, entiendo, para nosotros, porque además es un compartir en familia, o sea, por ejemplo, cuando yo voy, yo normalmente voy en diciembre, eh, la bienvenida para mí la hacemos en una novena Yo invito a todos mis amigos del colegio a mis amigos de la universidad a mis amigos de la iglesia que estuviéramos activos en la iglesia católica entonces se hacen muchos encuentros grupales en las casas O sea que para nosotros diarios del 16 al 24 O sea que para nosotros realmente es algo mucho más difícil en este Die. momento con relación a las medidas no existe una limitación de movilidad ni de toque de queda. Yo entiendo que el gobierno colombiano, bueno yo no soy para nada fan del de, de, de actual presidente, no? El gobierno colombiano ha sido demasiado blando con las medidas, ¿no? muy sujeto a como a la, al sentido de responsabilidad de cada persona. y Realmente hay un aumento grande. Entonces no hay tanta regulación en este tipo. Ahora sí si en los lugares públicos hay muchas medidas. Sí, el aeropuerto de hecho está categorizado como el más bioseguro de América Latina por las medidas de seguridad, está lleno de túneles de desinfección, por toda la cuestión de la temperatura, o así sea, que es súper, el aeropuerto es dorado de Bogotá. Pero eh, entiendo que hace falta endurecer medidas y colocar toque de queda y otras cosas eh, en Colombia. Yo creo que el presidente ha sido demasiado blandito. Gracias, gracias Andrea, muchas gracias por esa... Esas informaciones. Interesante. Y gracias y por bueno. el tema. Eh, hay gente que va a tener que adaptarse, ¿verdad? Porque usted lo ve que se meten un, un litro de whisky abajo del brazo y salen a beberse un trago en cada casa. Eso hay que dejarlo. Bueno, señores, vámonos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Gracias a la doctora Andrea Manjarres. La pregunta era la siguiente. ¿Considera usted que la que las medidas tomadas por el gobierno serán efectivas para evitar el contagio del COVID-19. Vamos a ver, Carolina, qué dicen nuestros amigos.